Hola amigos del canal, hoy hemos ido a comprar hamburguesas para cenar en nuestra bicicleta y tenemos que volver a casa, por lo visto nos puede suceder algo, ¿Qué será, lo probamos o venga, a por él Bueno, aquí estamos, tenemos timbre en la bici y pues... Coño, costrazo hemos pegado. <risas> ¡Qué tambudazo! Mira, a ver. <risas> ¡Qué bueno! A ver, a echar para atrás? ¿O no se puede echar para atrás? No, vamos para acá. ¡Hopla! ¡Vamos! Bueno, vamos en nuestra bicicleta. Y bueno, aquí pues... Podemos mirar para los alrededores. ¡Uy! El nombre del juego. Barger and Fry. Bien, suena interesante, pues vamos a nuestra bicicletita, podemos parar y acelerar, está muy bien hecho, porque al frenar la dinamo de la bici se para y no se ve nada, pues venga vamos para adelante, epa, a ver que se nos va la bici, es un poquillo complicado de manejar, eh, pero bueno, no está mal. aquí viene un coche. Y hay un señor que lleva el coche Pues nada, muy bien Nosotros seguimos adelante Tocando nuestro nuestro timbre Y nada, para casa Eh, espérate aquí, ¿qué hay? Una bici ¡Pum! Oh, por despistado Venga Cogemos la bici La bici y seguimos aunque oscuro está esto. Como venga un coche aquí mal... ¡Ey! ¿y esto? ¿Un tren? ¿No había de un tren? ¿Y yo he visto a alguien pasear por aquí? ¿Qué está pasando? ¿Nos han matado? ¿Tenemos que empezar otra vez? ¿Por qué? Bueno. vamos con nuestra bicicleta a ver antes nos han eliminado sin saber por qué tuonela será que no hemos socorrido al de la bici no sé bueno, pues aquí seguimos. Avanzando con la bicicleta. Yo no me espero nada. Vamos muy rápido, pero... A ver el coche. El coche de antes. Aunque poquito se ve. Bueno, a ver. Aquí está la bici, espérate a ver. Vamos a ver. ¿Eh? Hay sangre. Hay sangre. ¿Eh? Aquí hay una muchacha. Pero se ha ido. ¿Dónde está? ¡Pah! Taponazo. Se Nos hemos despistado. La luna. Y el tren... La ¿No vida de un tren. Bueno. Comenzamos la partida. Es tarde y vamos a casa. Pues venga. A ver. Podemos ir conduciendo y mirando hacia todos los lados. Vamos a ver. Tuonela. Que hay camas para dormir. Bueno, pues bien. Vamos con la bici, aquí se ve un poquito más. ¡Ostras! ¡Un espantapájaros! ¿Qué más podemos ver por aquí? A ver, a ver, más despacio. A ver, que silencio. Se oye el ruido, ¿eh? Un coche, el coche. ¡Y el tío viene dándose cabezazo! ¿Y eso por qué? ¿Eh? Porque se va dando cabezazo. ¿Qué Tengo que moverme así para ver algo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué charco de sangre! ¡Y ahí paso! Pero no se ve más nada ¿Y el muerto? ¿O el herido? ¿Soy un tren ¿Qué es esto? ¡Ostras! No ha salido como un espíritu Y se va acercando Ahora mismo no puedo controlar nada Pero... Es una chica se... ¡Ya! ¡Ya! Qué, ¡Qué horrible visión! Y ahora el tren ¡Ostras! El tren con las manos llenas de sangre ¡Vámonos a dar! ¡Eh! ¿Qué es eso? Dios, que pierdo el equilibrio. Vámonos de aquí. ¿Qué era eso? ¡Ah! Otro. Un árbol. Ostras. Pero ¿por qué hay tantos fantasmas o lo que sea. Vámonos. No te caigas, no te caigas. No te caigas. ¡Ey, ey, ey! mira esa dando al revés! Como la del exorcista. ¡Ostras! ¡Gira, gira, gira, gira el árbol! ¡No lo pillé! ¿Qué pasa? qué va? ¡Ah! ¡Que no ha pillado! ¡Pero la, la hemos soltado! Dios, ¡No ha cogido y, y la hemos empujado! ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Chos qué putada! ¿Pero esto qué es? ¡Qué culpa tenemos nosotros de nada! Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. Pues venga, seguimos. Empezamos de nuevo y que veremos ahora. Vemos ahí tu onela. Y el bicho que había antes aquí, el espantapájaros. No está. No está el espantapájaro. No está el espantapájaro. Pero. No entiendo nada, vamos a ver. Ostras. Vamos a ver, el coche. ¡Hostia, que el tío viene muerto! ¿Y cómo va con el coche muerto? ¡Ah! ¡Yo! ¡La madre que la parió! ¡Yo! Hostias, qué guapo está esto Pero... Joder, qué susto más... <risa> Hija de puta Ya ni hay bici ni hay charco Sí, charco sí hay Dios, qué nervios ¡Ya! La bici nos acaba de adelantar ¿Hay tren? ¿No hay tren? ¿No hay tren? Un túnel Este túnel no estaba aquí ¿Y esto qué es ahora? Hemos pasado el túnel. Pero, ¿por qué hemos tenido que empezar la partida varias veces? ¿Yo? ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué es eso? Se va a lo que sea, se esconde y se va. Los bichos de antes. Se van. ¿Ves? ¡Ya! ¡Qué sensación más fea! ¡Vámonos! Otro ¿Y ahora? ¡El coche del muerto! ¡Ja! ¡Y tiene una boca! ¡Ja! ¡No quiere comer! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Pero esto de qué va? ¡Obra! ¡Cartel de obra! ¡Venga! ¡Ey! Bien. Bien. Vamos. Nos está persiguiendo todavía. ¡Ah! ¡Dios, hostiazo! ¿Qué, ¡Qué pasa! ¡Que nos come, que nos come! ¡No, no, no, no, no! No ha pillado. No todavía. Hostia. No. Ese es el coche del muerto nos quiere perseguir, nos quiere comer ah, Ay, que escapar de él, venga vamos, evitando la obra que no nos pille, vamos Hostias, qué juego más guapo pero es muy raro y ahora la obra, no hay obra ah, mira, aquí están venga, para un lado, para el otro venga aquí no hemos caído antes, venga, venga, venga, venga vamos, ¡eh! bien Vamos, no, te, no choques, no te pares. Aquí otro agujero, pero ¿y esos agujeros? ¡Venga! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Mierda! ¡Mierda! mierda! ¡Vámonos! No ha pillado, no ha pillado. No, no, no, no, no, no, no. Repetimos. Venga. Y aquí el coche. Viene el coche con el muerto Dios, por favor venga, pues venga, vamos hay que evitar todo lo que nos salga como sea pues anda, que obra no te digo nada, de esos agujeros, venga por aquí, uno menos otro menos por aquí me parece que había otro, sí venga ay, no, venga ay, venga Venga. ¿Para dónde? ¡Ay! ¡Aquí! ¡Dios, qué mal se ve! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Corre! ¡Dios, qué difícil! ¡Vamos! No ha llamado hoyo, ya. Venga. Venga. Dios. Venga. Venga, vamos. Evita todo lo que puede mirar a la luz dentro del hoyo. Y ahora aquí. ¡Ostras, qué difícil! Y viene alguien detrás. No. ¿Y ahora qué? ¿Pero que no ha pasado si he yo por una hamburguesa nada más? El ambiente es buenísimo. ¿Otra vez? No he pitado el timbre. No sé si tendrá algo que ver. Vamos a ver ahora qué pasa. ¡Ostras! Se repite, es cíclico El juego es cíclico Pero pero no veas lo difícil que es Como te ha que pasar otra vez la obra no, Uff, no sé si seré capaz Vamos Y el espantapájaro Míralo, ahora está ahí otra vez Míralo Venga ¡Ostras, la bici! Vamos siguiendo la bici pero no la pillamos. Es más, se nos ha ido. ¡Ostras! ¡Ostras, que es como si cada vez volviésemos más a, a, hacia atrás. Venga. Pero ahora no veo el coche. ¿Y esto el túnel directamente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estas visiones? ¿Por qué nos ha tocado a nosotros? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Cuidado, peligro bicicleta ¡Ey, ey! ¡Ah! ¡Dios, qué susto! No puedo chocar venga a ver, cuidado ¿qué ha pasado? ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Dios la tía de antes corre, corre, corre corre, corre ¡corre! ¡Corre! yo no me iro, yo no me iro ¿qué viene? ¡ah! ¡mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡No ¡Ay, la bici! ¡Corre! ¿Pero esto qué es, Dios? ¡Corre! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¿Pero esto qué es? qué he chocado! ¡Hostia! ¡Es como si aquí mataran ciclista o algo así! ¡Y están los espíritus aquí! ¡Venga! ¡He chocado otra vez! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Tuneola, tu neola! ¡Tu onela! ¡Ay, qué mano! ¡Ah! ¿usted? ¡Dios! ¡Don, que no nos cojan las manos! ¿Pero esto qué es? Dios qué cosa más guapa. Que ahora otra vez del coche otra vez, pero esto qué es. Vamos, vamos. Yo pero dónde hemos ido? A buscar la, la hamburguesa. Da, do, do. Vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Nos ha pillado. ¿Qué pasa? Hostia, está todo rojo. Dios, qué juego más raro y más guapo. Pero, ¿qué pasa? ¿Tengo que seguir? Sí, hay que seguir. Eso no se acaba. Es demasiado tarde. Yo, ¿Y aquello? ¿Qué es una luna roja? ¡Dios, qué cielo! ¿Pero dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? ¿Y esto qué es? Más Espíritu volando, pero ¿qué, qué ha pasado? ...los fantasmas no dan susto por, por su aspecto... ...sino de, porque no te los esperas de pronto y te pega por pues, un susto... ...pero el juego está guapísimo, pero no entiendo nada... ...yo no sé si es que estamos bajando al infierno... ...si es que nos han matado... ...y, y ahora mismo somos un espíritu en bicicleta... ...y vamos desde de la hamburguesería esa... ...otra vez... ...y ahí está el sol rojo que vi antes por detrás... ...pues por favor... ...y aquí... La subida Venga, venga, venga, venga ¿Y esto? ¡La salida! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No han colgado? ¡Qué hija de puta! ¡Ostra, otra, otra, otra! Dios, ¡Dios! ¡Que viene hacia nosotros! ¡Dios, cómo se ha dado la vuelta a la cabeza! ¡Qué asco! ¡Ah! Suficiente La chica es normal, se la ha comido eso No sé lo que dice, pero no os puedo hacer nada ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! Uf, tío, ¡Qué juego más psicodélico! ¿Y ahora? El coche El volante ¡Oh, oh! ¡Ostras! ¡Pedrín! Que me parece que no han pillado el del coche Y y no tengo ni idea Que no ha matado o, o somos nosotros el del coche Y hemos visto que tenga un buen almuerzo Que no entiendo qué ha pasado Decidme en comentarios qué ha pasado Que yo no me he enterado Pero está guapísimo, guapísimo le voy a poner un 9 sobre 10, no le pongo un 10 porque los gráficos son regulares. Pero el juego es emocionantísimo, así que una pasada. Espero que les haya gustado, ya saben si tal y si no, pues sigan disfrutando. Así que me despido, hasta un próximo juego, chao y hasta la próxima.